Cerrada por Hacienda, aunque no tenemos el techo de gasto, ¿eh? y es la partida que más se incrementa con diferencia. ¿eh? Es un 15% de lo que era el año pasado. Y aunque luego va a figurar, cuando haga la explicación cuánto, quiero recordar que en esta legislatura las ayudas a cruz han supuesto un aumento de un 38,5%. ¿Eh? Se inició en el año 19, el último año de la legislatura, con 1.679.000 y vamos a acabar con 646.000 euros más. ¿eh? Un poco el aporte y lo que en su día, el año, en el primer año de legislatura, era uno de los objetivos que las federaciones y, lo, y los clubes tuvieseis una garantía de dinero para poder desarrollar nuestra nuestras actividades. ¿eh? 38,5 es un dato a recordar. Quizás, eso ya depende luego cada calendario y todo esto, pues algunos dirán, joder, pues a mí no me ha supuesto el aumento. Lo que estaba claro es que si no se llega a subir el 15%, era, todos se bajaban, todos, atendiendo las competiciones. ¿eh? Y nada más. Eh, voy a dar paso ya a que comience eh, el acto para, si tenéis por las dudas que tengáis, ya serán los técnicos los que os resolverán o, o ellos marcarán un poco el, la pauta de trabajo. Gracias y sobre todo los que os iniciáis ahora la temporada, ¿eh? suerte. Y ojalá el año que viene tengamos este problema de que el éxito del Deporte de Navarro, que depende de una parte de los otros, podamos intentar más, incrementar más. Esa es la palabra. Eh, gracias, gracias Miguel. Bueno, voy a pasar yo ahora a presentaros las la modificaciones de la convocatoria de este año. Antes que nada, comentaros que esta presentación eh, va a ser grabada y luego se os enviará el enlace por si queda también alguna duda. Por supuesto, eh, al final, para ser un poco más operativos, vais a tener eh, tiempo para eh, poder plantear todos los ruegos o, o preguntas que, que generen un poco dudas que se puedan generar. Aunque sí agradeceríamos que sean un poco de carácter general y las cosas que puedan ser de alguna manera un poco más, más específicas ¿no? de algún equipo en concreto, pues eh, lógicamente las podemos tratar de manera individual. Bien reuniéndoos con vosotros o bien contestándoos por escrito eh, de manera personalizada. ¿no? Eh, que sepáis que también eh, tenéis como herramienta arriba a la derecha eh, la, la posibilidad del chat, eh, aparte de intervenir, que bueno, de cara quizás al final también nos puede dar un poco orden a la hora de poder eh, dar paso a, a, a intervenciones o a poder contestar a las, a las cuestiones que se vayan planteando. Y eh, bueno, sin más en principio, eh, comenzamos. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. Si no me lo comentáis, y vamos ya un poco con... Eh... ¿Se ve? ¿Veis todas la pantalla? Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, sí, vale. Sí, sí. Sí, no perdona, perdona, se sí. eh... Está, eh, todo lo que se va a. Esto va a estar grabado, eh, se va a grabar. Sí, ¿eh? sí, creo que ya lo he comentado, ¿no? No lo he comentado esto. No, no, por eso te decimos. Ah, y creo que. Sí, que sí, lo habías comentado. comentado. Mira, que se iba a grabar y se ¿Sí? iba a enviar el enlace, creía que lo había dicho. De acuerdo. Bueno, pues comenzamos ya, si os parece. Eh, bueno, objeto beneficiarios, creo que todos sois conscientes, pero bueno, eh, en principio es apoyar a clubes que eh, para sufragar parcialmente gastos ocasionados por la participación de ligas de carácter nacional o e interautonómico. Quiero remarcar claramente el tema de, de que sean ligas. ¿eh? Y eh, es importante también dejar claro que es para clubes deportivos y clubes deportivos finales sin ánimos de lucro. ¿eh? Eh, esto deja fuera por ahora lo que son las, las sociedades anónimas deportivas, como luego también... Concretaremos y detallaremos un poquito más. Bueno, los objetivos es aumentar la partida, como ya ha comentado el director gerente, aportando mayor estabilidad a los clubes, proteger también proyectos estratégicos, pero fomentando a la vez un tejido deportivo variado, apoyando también a modalidades de menor seguimiento y luego equilibrar la convocatoria en cuanto a prorrateos, regulación técnica, ordenamiento administrativo, etc. Bueno, los cambios, de alguna manera, los podemos resumir en los siguientes puntos. ¿no? Dejar claro lo que es la definición de liga regular y categoría referente, que es un concepto nuevo que introducimos en la convocatoria de este año, el aumento de la partida, que ya lo ha adelantado también Miguel en su intervención, el recordatorio de lo que es a día de hoy una sociedad anónima deportiva y que no eh, por ahora no, no las tenemos contempladas en esta convocatoria, los límites de las subvenciones por equipo, los blindajes, nuevos coeficientes correctores y algunas otras modificaciones que iremos, que iremos viendo de manera un poco más detenida. ¿Eh? Bueno, creo que es importante para situarnos el... Eh, que, que tengamos una fotografía de lo que es un poco la convocatoria de este cuadro, ¿no? Entendiendo que aunque muchos de vosotros, pues, bueno, cada año estáis y si realmente ya tenéis una gran experiencia en ella, eh, es cierto que puede haber gerentes nuevos, puede haber eh, directivos nuevos, que creo que es importante un poco que tengamos este, este esquema claro, ¿no? De alguna manera tenemos diferentes variables en función del lugar de competición, en función del tipo de liga, y posteriormente en función de presupuestos. ¿no? Así, los del Grupo A son primer nivel nacional de ligas regulares, en eh, los cuales tenemos tres tipos de presupuestos. Aquí, por ejemplo, en el A1 pues, estarían en estos momentos eh, el, eh, Osasuna Magna de Fútbol Sala y eh, Aspi Vidal de Fútbol Sala y el vetiana Anait Y, bueno, un poco por presupuesto, pues eh, estarían los béisboles en la segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, nacionales de no primer nivel regulares, pues en el B1 puede estar el baloncesto, el bosque Navarra, bueno, etcétera, etcétera, no voy a poner más ejemplos, ¿no? Estarían luego por las ligas no regulares de primer nivel nacional o las de segundo nivel nacional, que serían el grupo D, y estarían, estarían luego las competiciones en aquellas... Eh, que nuestros equipos tienen que competir fuera de Navarra porque no existe una competición aquí y por otra lo que serían las competiciones nacionales de categorías menores. ¿no? Bien, Una vez un poquito teniendo claro todo esto, vamos un poco con lo que sería la definición de categoría referente, que es un concepto nuevo que hemos introducido este año para apoyar de alguna manera a ciertos equipos que son referentes en su modalidad. ¿eh? En este sentido entenderíamos como categoría referente a la categoría más alta con representación de algún equipo navarro en una determinada modalidad deportiva por poner más claro. Por ejemplo, sería una categoría referente eh, la segunda división en este momento, la segunda categoría que es primera división de Waterpolo, en la cual está el Waterpolo Navarra. O sería categoría referente eh, la de Plata, que es donde está nuestro máximo exponente del baloncesto navarro, que es el básquet navarra. ¿Eh? La segunda definición interesante yo creo que... Para que nos quede claro, es lo que entendemos por definición de liga regular, que sería una competición en la cual hay al menos 12 jornadas de competición y, bueno, y ya con unas características puntuales que, por no entrar a detallar más, lo tenéis todo un poco, eh, yo creo que bastante claro lo que es la convocatoria. ¿eh? Lo que no cumple esto serían ligas irregulares. ¿no? Bueno. También es importante definir lo que es máxima categoría y lo que es categoría nacional. ¿eh? Eh, entendemos máxima categoría aquellas categorías en las que existen ascensos y descensos. De alguna manera, esto dejaría fuera a, a esas categorías que son únicas. ¿eh? Hay ciertas modalidades que únicamente tienen una categoría. No lo entendemos como categoría nacional. Dado que al ser la máxima también es la mínima en este sentido. ¿eh? Eh, bien Entendemos por categoría nacional aquellas categorías que tienen equipos de varias comunidades. A nivel de nomenclatura existe cierta confusión entre las distintas federaciones si nos encontramos con categoría nacional, por ejemplo, que la tercera división de fútbol o la segunda nacional de balomano, que son exclusivamente eh, se desarrollan exclusivamente dentro de la comunidad foral de Navarra, tiene la nomenclatura de categoría nacional. En esta convocatoria, la categoría nacional, eh, siempre estamos refiriendo a aquellas categorías en las cuales los equipos navarros salen también a otras comunidades autonómicas. ¿eh? Es decir, eh, implica siempre la participación de equipos de más de una comunidad. Bien, el importe de subvención, como ya ha comentado Miguel, realmente pues bueno, eh, ha tenido un incremento a estos últimos años realmente considerable y especialmente este último año se acerca un 15% con una, una subida de 300.000 euros. Es la convocatoria, en principio, que, que más aportación, que más modificaciones en el aspecto económico va a tener este año. Yo creo que es algo de lo que alegrarse y, lógicamente, que valorar muy positivamente. Bueno, simplemente un recordatorio, y es que las sociedades anónimas deportivas, y lo digo, que a día de hoy no forman parte de esta convocatoria de subvenciones, y eso no quiere decir que en un futuro próximo, viendo sobre todo la evolución que están teniendo eh, algunas ligas, convirtiéndose en ligas profesionales o con intención de convertirse en ligas profesionales, pues vaya a ser objeto de consideración. Pero a día de hoy las sociedades anónimas deportivas no pueden participar, no son, no son beneficiarios de esta, de esta eh, convocatoria de concurrencia competitiva. Bien, eh, se limita también, eh, hay pequeños cambios. Eh, en los límites máximos por equipo en función de cada grupo, hay un tema que no he comentado, pero también sois conscientes o conocedores que en función de el grupo o subgrupo que se trate, los conceptos subvencionables son diferentes. Conforme mayor es la categoría, más conceptos subvencionables e incluso algunos conceptos con un tope en, de cantidad económica mayor eh, existen, diferencias en ese sentido, pero aquí también... Eh, en relación al año pas al año pasado, pues bueno, en, en el grupo A1 el importe máximo sube de 200 a 220 mil euros. Eh, en, en el grupo B1, pues también sube y va vamos a meter también además ahí el la variable de que sea eh, equipo referente o, o, que o que participe en la categoría referente o no, etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, los límites de la concesión siempre tenemos que tener claros que no podrán ser superiores al déficit presupuestado y que la subvención no podrá ser superior al presupuesto de gasto aceptado. ¿eh? Esto es importante para que luego lo tengáis sobre todo de cara, de cara a lo que es un poco el seguimiento de, de, de, de todos vuestros presupuestos, la contabilidad y especialmente al final de las justificaciones. ¿eh? Bueno, eh, homogeneidad en prorrateos y blindaje a uno. Lo que se ha querido hacer ya desde el año pasado es que de alguna manera eh, eh, hasta el año pasado teníamos, eh, hasta hace dos años teníamos bolsas en función de cada grupo y eso realmente nos generaba problemas a la hora de que ciertos grupos se podían quedar más descompensados en relación a otros con los prorrateos. En estos momentos tenemos una única bolsa, es decir, tenemos un dinero a repartir entre todos y si no llega tenemos que ir a prorratear. Eh, lo que sí ha variado en relación al año pasado es que los equipos del grupo A1, los de máximo nivel y máximo presupuesto, se les va a garantizar el 90% del presupuesto que les corresponda. ¿eh? Esto quiere decir que si al final hay un prorrateo de un 75% para todos, a los del grupo A1, eh, de alguna manera se les garantiza ese 90%. Bien. Eh, pasamos un poco a los factores correctores. Los factores correctores son cuatro, ¿eh? una vez ya aplicada la tabla, teniendo un poco la fotografía de lo que es la tabla, lo que son los grupos, subgrupos, eh, conceptos subvencionables, que esto creo que lo tiene bastante claro. A esto luego, posteriormente, tenemos que aplicar cuatro coeficientes correctores que ahora los vamos a ir un poco describiendo y detallando un poco más. ¿no? El primero es un coeficiente corrector por estar varios equipos en la misma categoría. Con la idea siempre, de alguna manera, de tener una estructura piramidal con equipos referentes y que, bueno, de alguna manera tengamos un poco todos los escalones de esa pirámide más o menos eh, pues bueno, eh, rellenados y ocupados por, por un equipo referente, ¿no? El segundo sería el coeficiente corrector por equipo, por ser equipo femenino o equipos, equ equipos femeninos referentes en los proyectos de reestructuración, ¿eh? Que recordamos, tenemos a día de hoy tres proyectos de reestructuración en balmano femenino, donde. Eh, Betionac es el, el representante bueno, perdón el, no, no recuerdo ahora eh, perdón, Azparren, Esgurpea, Azparren, Betionac perdonadme ahora si no, si, no, si no digo correctamente los patrocinadores ¿eh? tenemos proyecto de reestructuración en, en Fundación Osasuna Femenino en López el Fútbol Femenino y tenemos otro, otro proyecto de reestructuración en, en Baloncesto en, Ar en Fundación Ardo y Baloncesto Construcciones Osés ¿eh? eh, con el orden correspondiente bien El tercer coeficiente sería el de número de licencias nacionales de la especialidad. Intentamos un poco con esto, intentamos también proteger lo que son proyectos ya también de alguna manera eh, consolidados y evitar el que vayan a venir nuevas eh, modalidades. Eh, entendemos con mucha menos relevancia que en muchos casos, siendo una única categoría o ya a nivel nacional, y de alguna manera, eh, teniendo una, una, una incidencia de práctica y por tanto también de, de, de seguimiento muy baja, pues de alguna manera eh, en, no tengan, por decirlo de alguna manera, los beneficios que puedan tener otras, otras modalidades mucho más consolidadas. Y el último coeficiente corrector es el de categoría a nivel de competición, ¿eh? donde para eso creamos las categorías referentes que ahora os iré comentando. Bueno, el primero de los coeficientes por equipos eh, varios eh, equipos en el mismo nivel, bueno, lo primero, dejar claro que este coeficiente no se aplica a equipos de nivel de primer nivel de competición, ni tampoco a equipos adheridos a proyectos de reestructuración del deporte femenino. Es decir, aquellos equipos que estén dentro de lo que es los proyectos de reestructuración porque están adheridos a los mismos, no se les aplica este coeficiente corrector ¿eh? En caso de equipos del mismo nivel y modalidad en el mismo grupo se aplica una reducción para el cálculo. Cuando hay dos equipos en la misma categoría tendrán una, re una reducción de un 10%, si hay tres equipos tendrán una reducción de un 30% y más de, 30, de tres equipos una reducción de perdón, de un 20% y más de tres equipos de un 30%. El ¿eh? segundo coeficiente corrector es el de, eh, coeficiente corrector por ser equipo femenino, proyecto de reestructuración y referentes. ¿eh? Un 10% por ser eh, equipo femenino o equipo mixto y un 20% más ¿eh? por ser equipo referente de ese proyecto de reestructuración. ¿eh? Son medidas eh, de apoyo a lo que es el deporte femenino, que es uno de los ejes eh, importantes un poco de política deportiva de esta legislatura. El tercer coeficiente corrector es el número de licencias nacionales. Como comentaba, pues bueno, en función del número total de licencias ¿eh? a nivel nacional, las que, las que, eh, aquellas modalidades que, que suman las licencias más de un 2% del total de todas las licencias nacionales tendrán un factor corrector de 1. Las que están entre el 1% y el 2% tendrán un factor corrector 0,9%. Y las que están por debajo del 1%, un factor corrector del 0,8. Quedan fuera de este factor corrector todo lo que sean modalidades especialidades olímpicas, hacemos referencia a las especialidades olímpicas, ¿eh? y a lo que es el deporte autóctono y el deporte adaptado, en medida también un poco de apoyo a lo que son estas dos modalidades, tanto de deporte autóctono como de deporte adaptado. Eh, esto también lo tenéis este cuadro de la convocatoria, pero eh, los coeficientes correctores eh, en función de las incidencias nacionales que corresponden a cada modalidad deportiva, aunque aquí en algunos casos no están especificadas lo que sería luego la, moda, la, la especialidad. ¿eh? Es decir, podríamos tener, por poner un ejemplo, una modalidad deportiva, pero cuya la especialidad que realmente se está practicando no es una especialidad eh, olímpica y es así que tendría un factor corrector. ¿eh? Hay modalidades que tienen. Eh, especialidades olímpicas y otras olímpicas. ¿eh? Si tenéis alguna duda con esto, pues ya lo aclararemos más adelante. Y el último factor a comentar es un poco el coeficiente corrector por categoría o nivel de competición. Y esto es algo que eh, añadimos este año. ¿eh? Se establece una disminución de un 5% por cada categoría Deportiva inferior a la categoría de referencia. ¿Y qué es la categoría de referencia? Recuerdo un poco también que ya lo hemos comentado antes, es la categoría en la que está de alguna manera el máximo representante navarro ¿eh? de esa modalidad. Por poner un par de ejemplos otra vez, eh, en Waterpolo sería en la segunda categoría, dado que el baterpolo eh, Navarra Perdió categoría el año pasado, en baloncesto sería la Liga Leb y a partir de ahí, hacia abajo, iría descontando. En fútbol sería Osasuna, primer equipo Osasuna, en balonmano sería masculino, sería el Betina y suna en femenino sería Betianak y a partir de ahí, por cada categoría inferior, se va descontando de un porcentaje tal y como veis un poco en la, en la, en la tabla. ¿Eh? Eh... Comentar también en relación a esto que se incluye una ayuda a un 20% a equipos con presupuestos por encima de 300.000 euros en categoría referente que no reciban otra ayuda. ¿eh? Aquí están excluidos los del grupo A, pero hay equipos, eh, esto es una medida fundamentalmente para eh, apoyar determinadas modalidades que entendemos que tienen mucha relevancia eh, mediática y social y que de alguna manera tenemos que apoyar esos, esos proyectos aunque no estén eh, en este momento en la máxima categoría que exista. ¿eh? Siendo siempre referentes o estando en la categoría referentes, siendo el, el equipo principal de esta modalidad deportiva en nuestra comunidad. Bueno, esto sería un poco una tabla resumen de lo que os acabo un poco de comentar, ¿no? Los cuatro factores correctores y lo que hemos estado un poco comentando hasta ahora. ¿eh? Bueno. Eh, a partir de ahora vamos a comentar ciertas modificaciones en algunos conceptos subvencionables. ¿eh? El primero, cuando hablamos de deportistas navarros. Bueno, los deportistas navarros, a ah, eh, ser subvencionados, recordáis, con un máximo de hasta 24.000 euros, en el caso que sean 6 o más, eh, deben ser en todo momento catalogados como deportistas de alto nivel. Los deportistas que no sean catalogados, eh, no estén en la catalogación. En, en la relación que anualmente eh, se publica en el Boletín Oficial de Navarra con la catalogación de alto nivel de Navarra, no podrán ser subvencionados con esto. ¿eh? Eh, el segundo aspecto que se modifica es el cuerpo técnico, que no se contempla remuneración alguna a la figura de delegado de equipo, como tampoco eh, algunas otras figuras, como a la persona encargada de scouting o como a otras figuras que, que puedan realmente existir. ¿eh? El, el tercer eh, aspecto a comentar es el gasto de alquiler de instalaciones. ¿eh? Solo se van a contemplar eh, alquiler de instalaciones que, que impliquen entrenamientos específicos o competiciones de la modalidad, es decir, no se van a contemplar el eh, que haya que pagar por alquileres o uso de gimnasios, de spas, de saunas. Eh, no queremos decir con esto que no sean que no sean eh, instalaciones necesarias y que sea un trabajo básico que, que, que prácticamente haya que hacer, pero sí que es cierto que la convocatoria al final llega a lo que llega. Estáis viendo que cada año realmente la aportación está siendo mayor, queremos llegar eh, a, a, al máximo número de equipos posible y sobre todo eh, que los equipos sigan teniendo ese sustento económico importante y hay aspectos que quizás ya pues, no podemos contemplar. ¿no? El siguiente sería instalaciones. Eh, se reduce a 20.000 euros el tope subvencionable para instalaciones municipales, para instalaciones propias o instalaciones que, eh, de alguna manera, eh, indirectamente las gestione un club determinado. ¿Mm? Aumenta también lo, en el, la, lo que es el, el concepto de kilometraje eh, a unos 50 euros por kilómetro eh, en bus o a 0,25 euros en coche, en relación a lo que sería el año pasado, intentando ajustarnos a lo que ha, subido, a lo que ha sido un poco también la, la subida de los carburantes. El tema de instalaciones singulares, lo aumentamos a, a, a 10.000 euros el tope eh, subvencionable y el cuerpo técnico eh, disminuye a 30.000 euros para el grupo eh, eh, C1. Eh, aclaraciones un poco varias ya que esto seguramente Salva eh, luego lo puede aclarar o a nivel personal si tenéis alguna duda, seguramente eh, él ya es, son gestiones mucho más administrativas, lo va, lo va a aclarar mucho mejor. La presencia institucional debe acreditarse al final con la justificación y no al principio con la presentación un poco de, de la solicitud y del proyecto deportivo. Helio ha soportado, os planteamos también un enlace para que tengáis un poco información en lo que es la solicitud, Y lo mismo, pues bueno, hay nuevos modelos en la web sobre la declaración de transparencia. ¿eh? Eh, voy a acabar ya casi eh, hablando y esto también fue un poco la última slide del año pasado que sobre posibles modificaciones futuras líneas en las que estamos un poco trabajando con el objetivo de valorar un poco la consolidación y continuidad de, de, de los proyectos deportivos, así como apuesta por la equidad e igualdad y promoción en contextos desfavorecidos. en este sentido, pues bueno, eh, son variables que posiblemente el año que viene o los siguiente nos podamos tener en cuenta, cómo valorar la asistencia de equipos de categorías inferiores, prácticamente todos vosotros lo cumplís, eh, repito, son medidas sobre todo para proteger proyectos que están consolidados, que no nos venga de repente un proyecto de estos que llamamos gigantes con pies de barro y que compitan en una máxima categoría y no haya debajo realmente una, una masa social, equipos de categorías inferiores que vayan a de alguna manera sustentar un poco y, y, y dar apoyo a, a esos proyectos. El segundo sería el que existan equipos femeninos eh, en el club. Es importante que, aunque prácticamente todos también habéis trabajado, pues bueno, hay modalidades en las que todavía hay que hacer un esfuerzo en este sentido y hay que trabajar un poco en lo que es eh, eh, la, la incorporación de, de la mujer en, en el deporte y especialmente, eh, bueno, intentando eh, sacar equipos equipos femeninos. Otro, otra variable importante serían los años que, eh, de permanencia en categoría nacional. Eso, evidentemente, nos está dando un valor y que, de alguna manera, eh, es una variable que da eh, claramente sustento y, y, y, de alguna manera, nos viene a marcar lo consolidado que puede estar ya eh, ese, ese equipo y por último acciones de promoción de la modalidad tanto en entornos rurales desfavorecidos o en acciones con federaciones y promociones en entornos escolares ¿eh? y eh, bueno yo con esto más o menos acabaría eh, os doy pie un poco ahora a preguntas podéis utilizar tanto el chat como el como el micro y, y bueno eh, si hay cualquier cuestión puntual encantados también de recibiros y, y aclarar de manera un poco ya más específica algún club y lo agradecemos. Ya el año Paz ya ayer se puso un poco en contacto con nosotros y nos pasó un poco sus dudas y bueno, las, lógicamente ya las vamos a atender o bien por escrito o bien reuniéndonos con ellos y eh, bueno, yo os invito a que realmente, pues bueno, pues eh, ahora aquí podáis plantear o más adelante, cuando queráis, tanto por escrito como, como eh, concertando una cita con nosotros y que podamos ir aclarando cualquier duda que os pueda surgir. Gracias. Eh, ¿Cuánto? Sí. Sí, nada, completar un, un, un, un dato del tema relativo al desplazamiento. Para los que vayáis a Canarias o a Baleares, además de subir el kilometraje, eh, se, se suma también el, el autobús, las paradas del autobús, los días que estéis en, en, de competición. ¿Vale? Que antes, pues, por A o por D no, no se tenía en cuenta, ¿eh? Y más, y sí, la cantidad por cada día. Bueno, la cantidad son 250 euros por cada día de autobús. Gracias, Alba, sí, cierto. No sé si hay alguna cuestión, alguna duda puntual o lo preferís aclarar de manera individual más adelante o estamos abiertos para a recoger cualquier tipo de. Eh, buenos días, Juanto y. Y demás, eh, eh, bueno, yo ya como bien has dicho, ya os he puesto un correo con algunas consultas y creo que no es momento ni lugar para disiparlas, ya estaremos, ya nos reuniremos. Pero me ha surgido ahora de tu presentación, igual por no haber leído en profundidad, porque nunca me había tocado en este apartado, en el grupo F de categorías menores, eh, nosotros, bueno, como Pamplona Atlético competimos en ligas regulares a tres jornadas eh, con el primer equipo, pero en categorías menores sí que hay encuentros a nivel nacional, eh, bueno llamémosle liga, lo que pasa es que es a una sola jornada. ¿Esto entraría dentro de ese grupo F? Muy buenas, Pablo. Bueno, gracias lo primero. Eh, yo, entiendo, yo entiendo que esto no tendría la consideración de liga regular y que lo tendríamos que considerar Dentro de lo que sería la individualizada si cumple con los criterios. ¿eh? Tenemos Recordar que tenemos otra convocatoria de ayudas a clubes, ¿eh? lo que es la, la, la convocatoria de, de ayudas individualizadas, la que no son para ligas regulares, donde podríamos ver si esto tiene encaje o no. ¿eh? Recordaros también que tenemos otra de acontecimientos, de organización de acontecimientos deportivos para clubes. ¿eh? Hay tres convocatorias un poco enfocadas en la de hoy, únicamente hemos presentado la de ligas. ¿eh? Y entonces, Pablo, yo esto le veo que tendría más encaje al... Pero bueno, si, si consideras que nos vamos a reunir, seguramente es el momento para que también analicemos un poco todo esto. De acuerdo, muchas gracias. Ya lo hablaremos entonces. Sí, eh... Eh, técnicamente, eh, Pablo, respecto a esa liga, es una liga irregular porque no llega a 12 jornadas y en, y en ese grupo F solo se admiten ligas regulares. O sea que claramente entraría en individualizarla. ¿eh? ¿Eh? Vale, más preguntas. Bien. Vale, ya que veo que no hay más preguntas o, bueno, si van surgiendo, las decís, os comento que el, el, la orden formal va a salir el día 15 de septiembre, bueno, ya os lo puse en el correo electrónico, el plazo de presentación será de un mes, con lo cual tendréis hasta el día, en eh, principio 15 de octubre, que creo que es sábado, a ver que lo confirmo, es sábado, por tanto, hasta el 17 de octubre, ¿vale?, para presentar. Eh, se abrirá, como siempre, en la web en la página web del instituto, tendréis ahí el enlace y nada, tendréis que presentar eh, un poco lo que ponen las bases, que, que no ha cambiado con respecto al año pasado. Lo único que ha cambiado es que la presencia institucional, en vez de presentarla con la solicitud, la tenéis que presentar eh, luego al final con la justificación. ¿Vale? Y, y después, cuando una vez que se os conceda, que eso se hará en el plazo de dos meses o así a partir del 17 de octubre tendréis que presentar, eh, os recuerdo, la, la declaración de transparencia que ha cambiado los modelos con respecto al año pasado y ya os las mandaré conforme, pues cuando se hagan las, las concesiones, ¿vale? Y, y bueno, la idea es que, que esté la concesión hecha antes de final de año para que podáis solicitar ya los abonos a cuenta en cuanto se abra el presupuesto en enero. Vale, dos cositas a este respecto... Eh, sobre todo para los, los equipos nuevos que, que se van a coger a esta convocatoria, que cualquier duda que tengáis, como han comentado antes eh, los compañeros, que no tengáis ninguna duda en dirigiros para cualquier tipo de aclaración. Y aunque lo va de decir Salva, recordar que una vez que esté el presupuesto abierto en 2023, porque esta es una convocatoria anticipada, que ya tenemos el visto bueno de presupuesto y está aprobada y está lanzada, eh, una vez que se abra el presupuesto del 2023. Eh, los equipos que habéis sido eh, acogidos, o sea, habéis beneficiado esta convocatoria, podéis pedir anticipos a cuenta. Y es un tema muy sencillo: con presentar la actividad deportiva que habéis desarrollado hasta esa fecha, podéis recibir, porque nos llevamos sorpresas que equipos que se acogen anualmente a esta convocatoria no se han eh, informado de que, de que se puede ir recibiendo una, unas cantidades eh, a cuenta en función de la actividad que van desarrollando. Eh, y esperan hasta el final y resulta que pasan unas estrecheces en tesorería porque no tienen eh, liquidez y resulta que luego ahí va, si puede haber pedido, pues bueno, que sepáis que si se necesita, una vez que se abra el presupuesto ya podéis ir pidiendo y se irán haciendo resoluciones correspondientes para de pago en función de la cantidad que se les haya concedido Oye, pues si no hay más preguntas eh, muchísimas gracias y como ha dicho Salva el 15 está la semana que viene y, y presentar eso es, pues nada. Hasta gracias, luego. Gracias, suerte. Muchas, Muchas gracias.